Amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo y Marco. Y en esta ocasión seguimos trabajando el cuento del Lautaro Morendi. ¿Dónde estamos? A ver la última vez que dejamos, esta las X. Los árboles desnudos se salían sobre nosotros, en el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haber propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a cerrarme la cabaña. Este es el segundo acto del cuento en donde después de fallo activo salen de la cabaña. ¿no? Ahí está. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, agazapadas en el bosque. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto. Más inquieto me ponía la vieja Remington a la que se aferraba el tío. gente tiene mucha duda respecto si sí, no o si no un pequeño secreto esto es una condicional nada que ver cuando vos tenés una negativa seguro que va sino después o sea, no, no es esta pelota sino la otra a la que yo me quiero comprar ¿Eh? no sino pero no tanto por sus delirios, sino por... Y acá tengo un por, por... Y uno dice, el por a Marcelo le molestaba recién, ¿y esto no le molesta? Honestamente, yo todavía no lo sé. Tengo que agarrar y leer en voz alta para ver si me va a molestar o no. Por oh, una cuestión de olfato, yo pienso que no me va a molestar. Pero vamos a ver. Al final tenía que sacar un solo por y saqué dos, ¿qué me contaste? Perfecto. Hoy estoy porófibo, porófobio, porofóbico, porofóbico. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto me inquietaban sus delirios, sino la vieja Remington. Es una cagada todo esto. Inquieto con Remington. A ver, a ver, a ver. Mira, para donde todos no somos. Sé si no podemos poner escopeta de un milito. Y vaya ¿Eh? matando Remington arriba. Sacarle la Remington, la vieja ¿Eh? escopeta. Ah, ¿Eh? bueno, buena idea. Escopeta. ¿Eh? Vamos a empezar por ahí. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto me inquietaba en sus delirios, sino. ¿Sabes qué? Sí. Es muy natural esta repetición. Ahora, ahora visto así no me molesta tanto. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino por la vieja escopeta a la que se aferraba el tío. Sí. Ahora estoy porofílico. <risa> <risa> él miraba para todos lados seguramente buscando sombras imagina las sombras agazapadas en el bosque y debo admitir que yo también me encontraba inquieto y debo admitir que yo también me encontraba inquieto pero no tanto por sus delirios sino por la vieja escopeta a la que se aferraba. listo Bárbaro, nunca supe la procedencia de esa Remington. Vamos a cambiar acá. Nunca supe la procedencia de esa Remington, pero eso no es lo que me producía temor. Esto puedo fusionarlo. Con lo que está acá, ¿eh? Mira. Esto ha sido un, un um, uh, inquietud realmente. ¿no? Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras. Esto se parece mucho. ¿eh? Sí. Fuese, estuviese, ahí le cambié por estudiar. <risa> Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino por la vieja escopeta con la que apuntaba donde fuese, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Se puede seguir funcionando. Mirá. 32 palabras quedó la oración. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque apuntaba la vieja escopeta a donde fuese, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Perfecto. A ver si a apuntar en el diccionario del DPD? A ver si tengo algo a apuntar. Porque tengo la duda de si apuntó con su escopeta o apuntó su escopeta. Pero vais a, apuntar con la escopeta. Eh, voy a apuntar con, ¿no? Yo creo que sí dijiste. Pero apuntar. A ver si lo tiene como duda, ¿no? No, qué lástima. Qué lástima. A ver el drive. Cuando una palabra no, es, no está en el diccionario del dicción en el pan hispánico de dudas, y es porque se ve que muchas dudas no puede ofrecer. A mí me viene la duda, qué es yo. Vamos a ver qué dice, a ver, apuntar, a ver si hay algún ejemplo, ¿no? Asestar un arma de arrojadilla o no de fuego, señalar con el dedo o cualquier otra manera hacia un sitio u objeto determinado, Claro, señala con la escopeta, sí. ¿ves? Y sí, tiene que ser eso. Sacar punta a un arma, herramienta a otro objeto. Señalar o indicar, ¿ves? Sí. Si yo digo, ah, señalaba su escopeta, es que yo estoy señalando la escopeta, sí. yo con mi dedo, ¿eh? Estoy señalando ahora. Entonces con. Perfecto. Vamos a buscar la barra de vuelta por acá. Listo. A donde fuese le podés mandar a cualquier parte, porque antes de ¿te, te decía Lados. Sí. Entonces le puedo mandar escopeta a cualquier parte. Los árboles, los árboles desnudos, desnudos se cernían sobre nosotros En el cielo gris amenazaba la tormenta Arrepentido, arrepentido de, la de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, que saliéramos Yo solo podía volver a encerrarme en la cabaña, en la cabaña. Él, miraba Él miraba para, para todos lados, lados Seguramente, seguramente buscando sombras imaginarias sombras, sombras, sombras agazapadas en el bosque Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto Pero no tanto por sus delirios Sino porque apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte Sin importarle que yo estuviera en su trayectoria Fíjense esto que nos ha llevado unos cuantos minutos de trabajo, pero el premio es precisamente tener un lector que no puede parar de leerte. ¿Qué? Esa es la clave. Él miraba para todos lados seguramente buscando sombras, ¿Sí? imaginarias sombras agazapadas en el bosque. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte. Lo único que nos falta, sino... Porque el tío, y a decir pero Marce, vos no, pero el, el público presente, aparte me estoy mirando potencialmente la humanidad entera de habla castellano. <risa> Así que, eh, Marce, pero el tío con delirio! Sí, pero las rimas se dan cuando se producen eh, momentos de descanso de las palabras, y acá no es el caso. Y debo admitir que yo también me encontraba inquieto, pero no tanto por sus delirios, sino porque el tío apuntaba con la vieja escopeta a cualquier parte, sin importarle que yo estuviera en su trayectoria. Sí. ¿No? Ahí está. Desencallamos el bote. O sea, aparte del en rojo, me parece primero que un un descanso necesario el lector, y segundo que se puede borrar tranquilamente. ¿Esto que... decimos que se puede borrar? Vamos a claro. probarlo. No, no. Desencallamos el bote. El, el ambiente lo cubrió un espeso silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El tío tenía una leve sonrisa. Esto únicamente, este, él lo cubrió un espeso silencio. Mira, yo te lo voy a llevar a la bestia, a la calamidad. A ver si te animás vos. Esto que está acá, que lo vamos a modificar, pero a ver si te animas a llevarlo a la, a la bestia de mal. La bestia de mal. Mira, te lo voy a decir yo. monto de silencio al ambiente lo cubre un espeso manto eso ya es para tiro di directo claro no cámara de gas Mirá, es más vamos a hacer una prueba eh, que no estamos sin red eh, en internet un espeso manto de silencio estamos trabajando sin red le mostramos claro que si sale mal lo edito y lo saco no pero bueno esas es cosa nuestra Mirá, no, yo lo, lo único que saco son puteadas, Después todo lo demás es lo más parecido a la vida real. Perfecto. Ahí tenés, mirá, un espeso manto de silencio. ¿Sí? Lo ponemos en ese lugar con un que es el Google, pues en, en medición sí. de horas comunes. <ríe> y tenemos 3510 resultados. ¿Qué me contás? Yo. Y después hay otras metáforas textiles que se pueden aplicar además de manto a ver, un espeso telón de silencio, a ver, nueve, pero ya a alguien se le ocurrió, un espeso, correr un espeso telón de silencio, esta va a ser menos todavía, mira tapiz, ¡no! Un espeso, ah no, no, está bien, no se han encontrado resultados, por sí, por un espeso tapiz de no tiene nada que ver, te pones alfombra, una espesa alfombra de silencio, Tampoco, ¿viste? Pero una, yo te digo, hasta hasta cortina será banca, mirá. Una espesa cortina de silencio. ¿Tenías? Sí, sí, yo lo voy a Bueno, ahí va. Cortina. A ver. ¡Sí señor! 2350 resultados. Una espesa cortina de silencio. ¿Cuál es entonces el problema de los comunes? Que ya hay otros que lo pensaron por vos. Y si vos querés ser. Original, vos, yo, cualquiera de nosotros que vamos a ser originales, tenemos que rajar de eso. ¿sí? Así que ya el adjetivo espeso, ya de por sí es un indicador del lugar común. ¿sí? Desencallamos el bote, coma, en silencio. ¿sí? Desencallamos el bote en silencio. Acá lo que dice es que ellos, ellos dos no hablaban entre sí. ¿Ven? El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El tío tenía una leve sonrisa. Verbo tener. Una leve sonrisa. Puede fusionar con lo que viene. Ese él se refiere al tío. Desencallamos el bote, el silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero ella se puso firme, como un perro sorprendido. Rotó la cabeza y miró a la orilla. Yo hice lo mismo. Bueno, acá tenés una rima entre sorprendido y mismo. como perros sobresaltados. Y los humanos también se sobresaltan. ¿no? Eh, eh, Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. El hotel tiene una leve sonrisa, pero en se puso firme, sobresaltado. Como sobresaltado. No, no había llegado a sobresaltarse. ¿Cómo Si estuviera? No, no, llevando. sí, se llevó a sobresaltarse. Se llevó a sí, sí. Entonces Seguimos viaje con eso y sobresaltado rotó la cabeza. Sobresaltador. Ahí está. Desde que callamos en el bote, un silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al una leve sonrisa, pero el se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró la orilla. Yo hice lo mismo, no podría asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. Una imagen muy vaga. Escapó rápido de mi campo visual, atravesó la origen y se lanzó al lado. Ponele, aquello, ¿no? Aquello, escapó rápido de mi campo visual. Atravesó la origen y se lanzó al lado. Una imagen muy vaga que al instante. Se definió, porque ahí vio bastante ya. ¿Cómo dio Y sí, al principio dice: no puede asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. No puede asegurarlo, puede ser mi imaginación. Pero después dice que escapó rápido en mi campo de sol, atravesó la orilla y lanzó al lado. Quiere decir que la vio mucho mejor que antes. ¿eh? Sí. Yo no podía asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. Una imagen muy vaga, que al instante se definió. Dos puntos. Aquello escapó rápido de mi campo visual, coma, y atravesó la orilla y se lanzó al lago. ¿Qué me contaste? ¿Alguna duda? No, no entendí. Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo vital. Le al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró a la orilla. Quería que nos detuéramos un segundito en la puntuación. Si yo acá no le pongo coma, ¿quién es el que está en silencio? El bote. El bote. El extraño caso del bote hablador. En este caso estaba en silencio. Entonces en el bote en silencio. Eso, si de modo, se refiere a ellos dos fíjate esta otra, otra coma obligatoria el agua se mostraba más clara y calma de lo habitual le noté al tío una leve sonrisa pero enseguida se puso firme y sobresaltado fíjate, no, yo lo que quiero decir es que se puso firme y que además en su sobresalto rotó la cabeza y miró a la orilla esa coma es obligatoria le noté al tío una leve sonrisa pero enseguida se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró a la orilla hay una nueva norma, antigua norma, que decía que antes del periodo punto y coma. Acá le vamos a dar bolilla, para que pueda articular mejor la coma de firme, que nadie diga firme y sobresaltado. Desencallamos el bote en silencio, luego se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró a la orilla. Sonrisa y orilla, ¿riman? Sí. ¿Y Rivera? Rivera. Miró la Rivera. Y menos, ¿no? Menos. Desencallamos el voto en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y miró a la Rivera. Miró hacia la Rivera. O ¿Mm? como decir en dirección a la Rivera. Yo hice lo mismo, no podía asegurarlo, pero creí ver algo moviéndose entre los árboles. Una imagen muy vaga que al instante se definió. Aquello escapó rápido de mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lado. Bueno, vos me vas a decir acá, en esta zona hay una palabra naranja que siempre nosotros le sacamos brillo. A ver cuál te parece. Usted... La conoce por el día. Moverse. No. Moviéndose entre los.. Se podría aprovechar moviéndose, uno puede ser escabulléndose entre los árboles. Pero como, como ese creyó verlo moverse, este, este también se puede cepillar, ya que están. Yo hice lo mismo, no podía hacerlo, pero creí ver algo entre los árboles. Una imagen muy vaga y al instante se definió. Aquello escapó rápido en mi campo visual y atravesó lo hice y se lanzó al árbol. Es la palabra árboles, ¿no? Sí. Como que así como la palabra muebles, aves, pájaros, animales, en general insectos, usted, se puede sacar el jugo. Porque una araucaria es un araucarino, un pino, ¿no? Y como hemos establecido que este era un pinar, le mandas entre los pinos. ¿Qué te parece? Entonces ya el árbol, ya que es genérico es una palabra naranja en el sentido de que se puede exprimir, se convierte en pino. ¿Eh? Bien. Desencallamos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero enseguida se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo entre los pinos. ¡Hola! ¡Hola, volá, volá, dale, este si no se corta. Ah, pero entendés vos, ¿no? ah, es? que Hola. Me vas a ver? Hola. ¿Hola? Eh, bueno. Que ya me nuevo Aproveché para traerme, ya que estás parado. Yo no dejo acá. Eh, Traeme en el freezer, hay un vaso de, creo que.. Eh, un vaso vacío, poné el añadir llenámelo así. ¿Dale? Ser, ¿no? Y agárrate vos también si querés, ¿eh? Yo sigo mirando acá. Desencallamos el bote en silencio, el agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté al tío una leve sonrisa, pero ese esa idea se puso firme y sobresaltado, rotó la cabeza y miró hacia la ribera. A ver si el agua, que es algo muy bien quino. Desencallamos el, el bote, en silencio, en silencio. la corriente se mostraba más clara, más clara y, y calma de lo habitual. Le noté al tío pero una, una leve sonrisa. sonrisa, pero enseguida se puso, enseguida firme, se puso firme, y sobresaltado rotó la cabeza y, la y, miró, cabeza hacia y, la hacia y miró hacia la ribera. Yo hice lo no mismo, podría no podría asegurarlo, pero, pero creí ver algo entre los pinos, Una imagen muy vaga, que al instante se definió, aquello escapó rápido mi campo visual, y atravesó la orilla y se lanzó al lago. una rima que entre mismo pinos. Ahí. Entonces, vamos a mandarle. Bueno, muchísimas veces. Mm -hmm. ah. ah. ah. ah. sí. Llegué. Sí. Por un pelo se ¿Qué? Por un pelo Bingo. Este mismo me rima con pino, justo. Hay una cosa, que dice el agua, lo que le puse. Desencallamos el bote en silencio. La corriente se mostraba más clara y calma de lo habitual. ¿Mm? Sí. Corriente Funciona. hace que el agua funcione, porque hace que el agua sea movible. Claro. Le noté aquí una leve sonrisa.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 y La Remington 870 tiene seguro, tal cual, y movió su mano a la corredera, sí, ahí está y echó un vistazo al lado. Eso del arte marcial que te conté, ¿no? Un no. tipo que decía, mirá que yo sé Muay Thai, Karate y Taekwondo, ¿eh? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Te dije, Sí. sí. Me se lo De cuento a la audiencia. Sí. Y este. ¿Que lo conté en otro programa? No, bueno. A... Es que no, ah, no, no bueno, aparte. Dice, mira que yo sé Muay Thai, Karate, tengo Dice, así yo sé Shuk Shuk. Yu. Y esa que arte marcial es, le dice el otro. esta ya y a la mierda. Ya, se terminaron los guapos, ¿eh? Y todo el pollo. Este, y entonces acá el tío El tío quitó el seguro de Remington. Remington es la fábrica de armas más antigua de Estados Unidos. El tío le sacó el seguro a Remington y movió su mano a la corredera. Pero antes decía cómo pudo, por lo que quería demostrar que estaba nervioso el tipo. Es ah, eh, entonces ponerle eso, sí, si es la idea. Con las manos temblorosas, ¿eh? Perfecto. Con las manos temblorosas el tío le sacó el seguro de la, a la Remington. Con manos temblorosas... Con manos temblorosas, el tío le sacó el seguro a Remington. Y montó eh, el primer cartucho. A ver si... Creo que ese es el verbo que se utiliza ¿eh? para montar... Mira, lo hago todo el tiempo, pero no sé cómo se dice, mirá. A ver. Lo ponemos acá. A ver, montó el cartucho. Se queda tiene una escopeta. A ver. La pistola puede decir que cortó cartucho cuando carga ¿Cómo dicen? Que con pistola cortar cartuchos es cargar Pero en la escopeta se corta literalmente algunos cartuchos. Ah, directamente Entonces no se, puede, no se puede Una escopeta que no sea con corte el... No, no, no, la gente para que sea Un impacto más fuerte corta el cartucho Ah, previamente claro. Ah, claro, y cuando dispara te da un el póster. Y no, cartucho. Ah, bueno, cargó el primer cartucho. No está para nada mal, eh. al contrario. Ahí está. Con manos temblorosas, el tío le sacó el seguro a la y cargó el primer cartucho. Eh, ¿Corredera se llama como, como las pistolas también? Sí, pero no, eh, sí se le corre. O guardamano también seré. Chimasa. Chimasa, o esa no la conocí. La chimasa. ¿Sí? Chimasa de escopeta. Claro, ahí está. ¿Ves? Esto es lo que hace que ah, sí. el sistema de alimentación. ¿Eh? Ahí estamos viendo. Esto que está acá amigos, ¿ves? esta zona está acá, los cartuchos vienen acá, se monta acá, se dispara, vuela esto, después otro y vuelo a alimentar. Entonces la acciona, ¿verdad? Sí. Dice, con manos temblorosas: el tío le sacó el seguro al Remington, accionó la chimasa y cargó el primer cartucho. ¿Sí? Está implicado el vistazo cuando le grita. ¿verdad? Te esperaba, le gritó al lado. Perfecto. Entonces acá estamos hablando la corriente. no es una corriente, entonces. El lago, a ver. O el agua del lago, también. No hablaste de río en ningún momento, ¿no? Siempre el lago. Desencallamos el bote en silencio. El agua del lago se mostraba más clara y calma de lo vital. Le noté al tío una leve sonrisa, pero se puso firme. Y sobresaltado, rotó la cabeza y miró hacia la ribera. ¿Pero esa aclaración del lago? Si yo arriba planteé que era un lago, ¿para qué lo ponemos de lago? Ah, ¿esto de acá lo tenías lago arriba? Sí, sí, sí, había si el, el lago. ¿Muy, muy cerquita? Sí, ¿de ahí. No, vamos a buscar. Espera. Lago. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. El agua se mostró... Sí. Sí, la y yo creo que puede ir. El agua se mostraba más clara y, y calma de lo habitual. Sí. Y que calma siempre está el agua. Aunque puede haber oleaje también en el agua. Desencallamos el bote y sin eso, el agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Pero que aquí una leve sonrisa se puso firme y sobresaltado rotó la cabeza y me hacia la ribera. Yo hice lo mismo. Esto es rotar la cabeza. Desencallamos el bote en silencio, el agua se mostraba más clara y calma de lo habitual. Le noté aquí una leve sonrisa, pero en se puso firme y sobresaltado miró hacia la ribera. Yo hice lo mismo. No podía asegurarlo, pero creí ver algo entre los troncos. Una imagen muy vaga que al instante se definió. Aquello escapó rápido en mi campo visual y atravesó la orilla y se lanzó al lago. Con manos temblorosas, el tío le sacó el seguro a Reddington, reaccionó la chimaza y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lago. Al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo. Ah, pero esto ya caducó, porque el clásico sonido es el de la, la chimasa al, sí, al cargar. Sí, la a la Con manos temblorosas el tío le sacó el sobre Remington. Accionó la chimasa y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le gritó al lado. Al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo. Quería calmar al tío, yo, ¿no? Yo quería calmarlo. Tengo un hambre. No, no traigas nada, no te, no claro, te ofrezco. No, no traigas su cara, pues a todo. Este pobre anciano después se va a arreglar solo. Yo... <risa> yo que... te esperaba, le gritó al lago. El chico no lo vas a tocar. Esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Bien. Disparó. Encrespó el lago y se dice, desee... claro, eso está muy bien. entonces vamos a ver si podemos hacerlo en un solo gesto todo. Hasta ese entonces yo tenía la convicción de que la locura no era contagiosa. Esa idea se fumó cuando vi una mancha roja en el agua. ¿Qué era eso? ¿Era de lo que el tío hablaba, hablaba, que te arrima con agua? ¿O solo un indefenso animal? Bien, me gusta esto, esta re Pero acá... Tratá de hacerlo en un solo gesto, te animás, un solo movimiento, una fusión, digamos, ¿no? Disparó, encraspó el lado, y se desestabilizó nuestro bote. Hasta ese momento, o sea, esto que está acá, tenés en dos oraciones y, y tres frases, ¿no? Acá hay una, está la primera, podés hacerlo en una oración que contenga dos frases. Y esto es hasta ese momento tenía la convicción de que la locura no era contagiosa. Esa idea se fumó cuando vi una mancha roja en el agua. ¿Qué era eso? Bueno, esto está muy bien. Procura decirlo como yo digo fusionándolo. A ver qué te parece. Lo de Sobre todo esto a partir de acá. Disparó, encrespó el lago. ¿Podemos venir solo? ¿Y me llamás? Bien. Yo voy a, a nutrir El coordinador de taller no come, se nutre <risa> Sí, disparó en lado que tengo que plantear antes, ¿eh? sí. lo que quiero yo quería calmar los problemas de hermano, No hay el de rojo, mancha de rojo, mancha, de rojo, mancha de rojo. Yo quería calmarlo, pero los, los nervios calmarlo, no me dejaban, no me dejaban moverme. Disparó, y el lago Disparó, encrespado desestabilizó, lago desestabilizó, los los desestabilizó nuestro bote. Hasta ese entonces tenía la convicción de, de, no de que la locura no era contagiosa, pero esa idea se esfumó cuando vi el, el, mancharse cuando el, el agua mancharse de roja. ¿Era, de lo que era eso? ¿Era de lo que el tío, tío hablaba? ¿O solo un indefenso animal? ¿Qué era eso y rojo la... Okay. Yo quería calmarlo, yo quería calmarlo, pero quería los nervios no, me de no me dejaban moverme, disparó, el y el lago encrespado desestabilizó de nuestro bote. Hasta ese bote. entonces tenía la convicción de que la, que la, de que la locura, era la locura, que la locura no era contagiosa, pero esa idea se esfumó cuando vi el agua mancharse de rojo, que era aquello, era de lo que el tío hablaba, o solo un indefenso animal, el bote casi se volteó, algo grande estaba pasando por debajo de nosotros. Yo lo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban mover. Me disparó y el lago encrespado desestabilizó. Claro, genio, ahí está. Bien. Muy bien, excelente. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban mover. Me disparó y el lago encrespado desestabilizó nuestro bote. Desde hasta ese entonces tenía la convicción. pensaba que la locura no era contagiosa, pero esa idea se fumó cuando vi el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? Yo pensaba que la locura no era contagiosa. Después, pero dice, claro, me está contagiando la locura. Claro. Pero esa idea se fumó. Pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Eh? Mucho más sueltito. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Disparó. Y al lado, y el agua encrespado, desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba? ¿O solo un indefenso animal? ¿Vos decís que el, el lago se encrespa, digamos, por, por, este, por el disparo mismo? Por el metíorico escopetado no se encrespa el lago. Mm, más o menos, lo que se puede mover un poco el, el bote. Pero el lago no se te va a encrespar. Este, decirlo así, mirá. El disparo, ¿no? Bueno, disparó y el lago encrespado... Disparó y así desestabilizó nuestro bote. ¿eh? Mm. Y puede ser también, y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban mover, me disparó. ¿Y te parece que la detonación es capaz de el bote? Y claro, lo mueve, se puede eso, eso sí, tranquilamente. Bien. Sobre todo si dispara con algunas postas. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme. Debes más continuar así. Y el tío disparó. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme y el tío disparó. Ese fuera el nombre del tío. Con mayúsculas. El tío, ahí está. Te esperaba, le gritó al lado. El chico no, al chico no lo vas a tocar, pero esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo, pero los nervios no me dejaban moverme y el tío disparó y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de rojo. ¿Qué era aquello? ¿Era de lo que el tío hablaba o solo un indefenso animal? Ahí está. Bueno. Eh, otra cosita esta destacar, desencallar el bote. ¿Mm? Desamarramos sería, ¿no? Como un amarradero. Porque desencallar es cuando el bote está encallado. Claro. A ver si estoy en lo cierto. Sí, sí. Eh, Por ahí sirve, ¿no? Pero vamos a asegurarnos por las dudas. Desencallar. A ver qué es desencallar. Poner a flote una embarcación encallada. Y encallar, sí. dar en arena o piedra y cadena sin movimiento. Claro. Desamarrar, quitar las amarras, dejar un poquito. sobre, deshacir, desviar, apartar, quitar las amarras, es... ¿sí? vamos ah, Muy bien, cuerdo cable, especialmente cabo con que se asegura una embarcación en el puerto, o lugar donde da fondo, o sea, con el ancla es amarrada a tierra, entonces, perfectamente, más que desencalla, Desamarramos el bote en silencio. Desamarramos, -ra desamarramos, desamarramos. Ay, ay, ay, ya tengo, ya estoy para la jubilación. Desamarramos, así. Desamarramos el bote en silencio. El agua se mostraba más clara y calma de lo habitual.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 El seguro se pone una vez que vos ya montaste. Ojo. Entonces esto hay que saber no, así. No, no, no. Con manos temblorosas, el tío accionó la chimasa de la Remington y cargó el primer cartucho. Ah, no, que le llevas sin seguro. Directamente, o sea, el tipo claro. hasta allí y a la mierda, tiró. Sí.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 con manos temblorosas el tío accionó una chimasa de la Remington y cargó el primer cartucho. Te esperaba, le dije al lado. Al chico no le vas a tocar, esto queda entre vos y yo. Yo quería calmarlo. Quería calmarlo al tío, ¿ves? Te esperaba, le dijo al lago, el chico, al chico no lo vas a tocar, esto queda entre vos y yo, quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó, ¿eh? ¿No quería calmar al tío? ¿Quería calmar al tío? Sí, pero vayas a ver. Eh, ah no, no sé. ¿Es por la repetición esto? No, del, no. del objeto directo. No, no, no. Porque ¿Qué? para mí calmar al tío, por eso te pregunto, de calmarlo. Sí, no, no, la, la repetición del objeto directo es muy habitual en nuestro país, es muy eh, como muy coloquial, funciona. Pero no, este, no es si decir, quería saludar a Clara, si quería saludarla a Clara, viste. Listo. Perfecto. Quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme. Y él disparó y la detonación desestabilizó nuestro bote. Yo pensaba que la locura no era contagiosa, pero dudé al ver el agua mancharse de norco. ¿Qué era aquello?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 Casi se volteó y tiene que pegar mucha fuerza. Sí, movió fuerte, exacto, es la idea. ¿Y qué te parece si decís? Eh, el bote se agitó, se agitó, coma, y estuvo por darse vuelta. ¿Eh? ¿No es lo mismo pero con más palabras? No, el primero se agita. Es una cosa que siente, digamos, que el bote se agita y después se da vuelta, sino muy repentino. es que esa es la idea, o sea, la idea es que pasó esto, esta cosa de poder por abajo, entonces lo volteó, casi lo volteó. Entonces decirlo con ese, ese, en ese orden. Ah, ponerlo atrás Exactamente, sí. tal cual. Bien, bien. Mm. Vi más allá de la superficie que algo muy grande, ¿eh? Ahora. ...pasaba bajo nosotros. ¿Mm? ¡Uy! ¡Qué golpe terrible le ¡Impactado! vi más allá de la superficie que algo muy grande pasaba bajo nosotros y alguna aleta nos habría impactado porque el bote estuvo por darse vuelta en mandas esa ¿eh? vi más allá de la superficie que algo muy grande pasaba bajo nosotros y alguna gruesa aleta nos habría impactado porque el bote estuvo por darse vuelta ¿con ese algo y alguna en el programa? ah, puede ser eh... ¿no? <ríe> Vi más allá de la superficie que una silueta muy grande pasaba con nosotros y alguna gruesa aleta de aquella bestia nos habrá impactado porque el bote estuvo por darse vuelta. ¿Qué opináis?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 Y alguna gruesa aleta de aquella bestia nos habrá impactado porque el bote estuvo por darse vuelta. No me lo vas a dejar fácil, ¿eh? Aunque escudriñaba el lago y después me habló a mí sin mirarme. Vamos a tierra firme. Cuando estemos ahí, correr hacia la cabaña lo más rápido que pueda. A mí me parece que arriba, lo estuve pensando en, lo de, en la tensión eh, que hiciste, la primera línea del párrafo que estaba arriba. ¿Esta es? más allá? No, de arriba, de arriba. ¿Quería calmarlo al tío? Claro, que después de moverme para mí dio un punto. Él disparó, porque cortamos la idea. A ver, eh, quería calmarlo al tío, pero no me, no me dejaba moverme. Quería calmarlo al tío, pero los nervios no me dejaban moverme y él disparó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 aún, todavía no me lo vas a dejar fácil, ¿eh? dijo el tío aún escudriñando el lago y después me habló a mí sin mirarme vamos a tierra firme cuando estemos ahí corre hacia la cabaña lo más rápido que puedas me habló a mí con ahí No me lo vas a dejar fácil, le ¿eh? dijo el tío aún escudriendo el lago y después me habló a mí sin mirarme. Vamos a tierra firme y vos corres a la cabaña lo más rápido que puedas. ¿Y qué pasa? No te confíes tu vista, no me escuches, vos solamente corres. No te confíes de tu vista, no me escuches, vos solamente corre. Iba a inquirir de nuevo, pero no tuve tiempo. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. El bote se destrozó. Una cosa inmensa lo, lo rompió con su mandíbula. Por ahí ya no es tanto una cosa, porque tiene una mandíbula. ¿ver? Hay que calificarlo un poquito, darle una descripción un poco más precisa. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. El bote se destrozó, que esto es lo mismo decir, lo rompió con su mandíbula. Bueno, Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Salida, por ejemplo, ¿no? Salida del agua. Un eh, poquito no te jugás vos también con esta? A ver qué onda. El, el tema es así, vos decís una cosa inmensa, lo rompió con su mandíbula. Entonces no era tanto una cosa. Y un tiburón. ¿no? Una especie de tiburón. Claro, una especie de tiburón. Y se hubiera preguntado, pero no tuve tiempo. Salido del agua, un... O emergiendo, papá, porque está saliendo todavía. Claro. Emergiendo, ya implica el agua, ¿no? Claro. Sí. Emergiendo emergiendo una cosa inmensa un enorme tiburón o lo que le pareció a él podemos lo que me pareció Sí, muy bien un enorme tiburón prehistórico megalodón. ¿Eh? un megalodón un megalodón qué película de mierda emergiendo un emergiendo, algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico, <coughs> partió nuestra quilla de una dentellada. ¿Cómo te gusta esta palabra? Me encanta. ¿Y, la clave? y cada vez que tengo un monstruo, así, sí. Hay que cuidarse, en todo caso, no repetido. No, claro. Mordisco, dentada, un bocado también puede ser. Sí, pero dentellada es ¿no? ¿Te gusta dentellada? ¿Te gusta dentellada? ¿Te gusta un Mordedura, mordisco, dentada, bocado. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo, algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico partió una quilla de una dentellada. Bueno, quilla, a ver cuál es la parte del barco que se habla de la quilla. Quilla. Uh -huh. 5 es la quilla. Ah, no, nada que ver. Ahí lo ves abajo. Sí. No, Acá no. le podemos. Entonces puede ser la proa o la popa, ¿eh? No, la, la popa. La popa. Sí. Se puede decir la popa del bote también, ¿no es cierto? Sí, yo, yo, yo. Sí, tranquilamente pero quería ver si existía como, como, como claro a ver si dice no si una embarcación tan chica no se puede hablar de popa ¿sí? por lo que dice ahí popa del bote aparece un montón de veces sí. acá lo tenemos 9.510 así que estamos bien eh, ahí Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo, algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico, partió Nuestra Popa de una dentellada. ¿De dónde había salido? ¿De dónde había salido eso? No me paré a pensarlo. Nuestra Popa no ha ido por la Popa. ¿De por qué? Porque es la Popa del Bote. Pero yo estoy acá. Ese es el problema. Cuando llego a Nuestra Popa, estoy le estoy dando más la impresión del peligro, claro, más anclado en el punto de vista de ellos. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo algo muy semejante a un arma de tiburón prehistórico partió nuestra popa de una Fíjate, entonces una. Entonces un, un, un disparo de mortero acabó con el puente. después un, un disparo de mortero acabó con nuestro puente. Bueno, agarrate, viste que nos ponimos todos en banda.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 ¿De dónde había salido aquel monstruo? Voy a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo, algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico, partió nuestra boca de una dentellada. ¿De dónde había salido aquel monstruo? No me detuve a pensar, no podía. Eché a nadar sin mirar a mis espaldas. ¿Eh? Hoy otro disparo y otro y uno más. El tío gritaba, guarda con espalda. Hoy otro disparo y otro y uno más mezclados con los gritos del tío. Escuché un ruido rasposo. Hoy otro disparo y otro y uno más mezclados con los gritos del tío. Escuché un ruido rasposo. Y un chapoteo. Una fuerte ola me expulsó hasta tierra. fuerte gola me expulsó hasta tierra. Me costó sacar las piernas de las plantas que se aferraban a ellas. Ojo, en un cuento fantástico se puede creer que las plantas se aferran, a, a, por vida propia, se aferran a las piernas del hombre. ¿no? Sí. Me costó desenredar las piernas de las plantas de la orilla, puedo decir, ¿ves? Sí de las plantas de la orilla, de cuáles plantas puede haber, este, líquenes de la orilla puede no, ser, ¿no? a ver, vamos a buscar líquenes vamos a ver un líquen Líquen. porque no sé si claro, no se sé si puede hacer la función que digo, de agarrarlo ¿La ah, qué, que, perdón? Que no sé si los pueden hacer la función entre por Sí, ahí es el, el, el jodido, sí. Vos sabés que la, el principal uso que se le da al cuchillo en buzo, en, en, sí. en sí. casa submarina, no es tanto matar pulpo ni calamar sí, sí. gigante. <risa> es este, cortar justamente. Ah, mira, ¿hará unos años un, eh, un chico de estos boluditos que se, se tiran al, en, en el rocedal, en el agua, viste, en los lagos de Palermo? El tipo para hacerse el canchero, el día del estudiante, qué sé yo, se tiró al lago ¿no? y este y se enredó con los, con los cables que hay abajo. Entonces, las cantidades de porquerías que hay abajo, sí. cables de acero, se enredó el pendejo. Sí. Y se murió, se ahogó. se cagó mojando, ahogado, loco. Increíble, mirá que, que desgracia. Sí. Aparte, qué estupidez, no Por... Pero uno dice, ah, ese es bajito acá, y aunque sea bajito, está lleno de porquería, yo no me meto ahí, pero ¿sabes qué? Los virus rotos, la, la, hasta gente debe haber ahí adentro. <risa> y sí, si te descuidas, <risa> si te descuidas hasta gente Los parió Entonces líquenes, a ver si se pueden hablar de líquenes ahí, ¿no? Los eh, yuyos, puede decir, los yuyos de la orilla. Tranquilamente, y listo, con el yuyo ya está. Este, y forma como una red, una red vegetal, viste, terrible. De hecho, es que hay un modelo para el grupo albatros de prefectura un grupo especial de prefectura modelo de cuchillo que hizo Yarará y el fabricante el diseñador del cuchillo es una especie de tanto es un tanto el albatros eh, y dice que presente lo hizo tipo machete para que los efectivos de prefectura puedan machetear en la orilla para desenredarse de la, la carajada esa de los yuyos Mira. así que Sí, bueno, ahí está, ¿ves? Cuchillo de Yarara Albatros. ¿Tiene ¿Este es la fuerza? Ahí lo tengo. un tanto básicamente claro ¿eh? bueno. parecida a la está buena sí es muy parecida muy parecida sí Parece un poco más chica. Parece más chica, ¿no? Me da esa impresión. Quédate si sí. en la del cuerpo completo. Sí. No, el cuerpo completo la torso, no es de todo. Muy bien, Bonita. Sí, bonita ¿no? está. Eh, oí otro disparo y otro y uno más, mezcado con la orito del tío. Escuché un ruido de rasposo y un chapoteo. Una fuerte ola me expulsó esta tierra. Claro, ya está el tío del partido, tranquilamente la ola la puede producir la bestia. ¿Y por pues el chapoteo? ¿sabes? El chapoteo. Ah, entonces dale continuidad. Ahí está, ¿ves? Para que sea proveniente de lo mismo. Hoy otro disparo y otro y uno más mezclados con el orito del tío. Esto justifica la repetición del verbo oír, que es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo. Hoy otro disparo y otro y uno más mezclado con los gritos del tío. Y también oí un grunido rasposo y un chapoteo, y una fuerte ola me expulsó hasta tierra. ¿Eh? La, el cambio de sujeto lo da la coma esta. Bien. O esto y lo otro, y una fuerte ola me expulsó hasta la tierra, hasta tierra. Y también oí un grunido rasposo y un chapoteo y una fuerte ola me expulsó hasta tierra el lo anterior va a prestar atención no, no, no, no, no, ¿Sí? le, no le hagamos esa, tanta sutileza, en realidad es oír oí sí, otro disparo y otro y uno más si el tipo dice, oí otro disparo y otro y uno más mejor que no, el tío, y dice después, me presté atención y entonces escuché un ruido sí. raposo, sí, sí, pero sí. en la acción sí, el verbo es oír y una fuerte ola me expulsó hasta tierra me costó sacar las piernas de los tíos de la orilla tropecé Resbalé, más que, más que en ese lugar, resbalé con el musgo, ¿ves? Me costó sacar las piernas de los Resbalaba con el musgo y ahí no se terminó la acción. Me costaba sacar, le hago un matiz durativo con el pretérito imperfecto. Me costaba sacar las piernas del ucio de la orilla. Me costaba desenredar las piernas del ucio de la orilla, resbalaba con el musgo. De un vigoroso tirón logré liberarme, aunque me hice unas cuantas heridas en el proceso. No fuerte agresión. De un vigoroso tirón logré liberarme aunque me quedé con unas cuantas heridas. La curiosidad me consumía, herida consumía, con unos cuantos, sí, unos cuantos, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuantos, no, cuantos raspones. ¿eh? De un vigoroso tirón logré liberarme aunque me quedé con unos cuantos raspones. La curiosidad me consumía por, por la curiosidad me consumía, pero por vez en mi vida fui obediente y no dejé de correr. Yo nunca lo voy desobediente al pibeste. Eh, poner esto acá. No dejé de correr. Pero, ¿eh? este pero lo, ya veremos qué hace. ¿no? Pero el tío... Cuba, que guardaba una buena distancia a mi derecha, pronto me pasó. No dejé de correr, bueno, lo mismo acá. No dejé de correr, pero el tío que guardaba una buena distancia a mi derecha pronto me pasó. Sobrepasó, ¿eh? Y el sorpaso. ¿Viste alguna de las películas? Vamos con una acá. ¿Alguna de las películas que te estuve recomendando? ¿Viste el...? Ah, ¿y qué te pareció. Me gustaron Sobre todo no el lugar para los débiles. Ahí está, vale. Me encantó. Está, bárbaro. Esa la voy a ver de esta noche. Muy buena. Me voy a volver a ver, de los hermanos Y Después la que te dije, este Bob Tomás. Bom Tomás. Bob Tomaso. ¿Qué película? pero sí. Bom Tomaso. ¿Qué momento? Terrible. Bueno, muchachos, les doy las gracias por hacer circular nuestro canal, por suscribirse. Tercer programa con Lautaro Molendi y ya, creo que ya en el cuarto ya estamos terminando. ¿verdad? ¿Cuarto y quinto? Cuarto o quinto, sí, tenemos vamos no, a ver, a lo mejor en tres horas más ya estamos liquidándolo. Sí, tres horas. ¿sí? Esta serie se indica en el lugar en donde dejamos de trabajar. por arriba para Lautaro y para Marcelo y Marco y las seguimos viendo en esto que es Canal taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.